Buenas, soy NeltaRai y bienvenidos al canal que os trae las noticias de la semana. Esta semana, sinceramente, no hay noticias demasiado interesantes, pero bueno, siempre hay algo destacable, así que si queréis descubrirlo, quedaos conmigo. Estas son las noticias de la semana. El indie Oxenfree se lanzará en físico. Night School Studio ha confirmado que su juego Oxenfree, que salió para Nintendo Switch el 6 de octubre del año pasado, llegará en formato físico de la mano de Limited Land Games y lo hará el 3 de agosto. Fecha oficial de lanzamiento de Iconoclast a Switch Iconoclast es un popular juego indie plataformero que fue lanzado para Steam a principios de este año. Su creador Joachim Sandberg... Confirmó su lanzamiento para Switch, y ahora ha compartido la fecha oficial. Iconoclast llegará a la híbrida de Nintendo el 2 de agosto. La historia dice así. Alondra quiere ser mecánica y ayudar a la gente, pero sin una licencia que la acredite, es una pecadora a ojos de madre. Desde que empuñó la llave inglesa, Alondra siempre quiso reparar los problemas del mundo. Ahora, los agentes de la sociedad única la persiguen, y un oscuro sentimiento de penitencia atormenta a todos sus seres queridos. LEGO Harry Potter Collection aparece listado para Switch. El recopilatorio que compila los dos juegos de LEGO Harry Potter podría estar en camino para Switch, y es que la tienda inglesa Argos ha publicado en uno de sus catálogos que LEGO Harry Potter Collection será lanzado en la híbrida. Además, aparece con un precio de 24,99 libras, unos 28 euros, frente a las 19,99 libras, 23 euros, de las demás versiones. De momento no hay nada oficial, pero todo apunta a que esta versión llegará a la Switch. Lego Harry Potter Collection incluirá Lego Harry Potter Años 1 a 4 y Lego Harry Potter Años 5 a 7. Un nuevo kit de Nintendo Labo está en camino. Nintendo ha anunciado esta misma semana que llegará un nuevo kit de Nintendo Labo al mercado. Este kit será el Vehicle Kit que incluirá vehículos como un coche, un avión o un submarino. Este pack llegará el 14 de septiembre y muy seguramente sea compatible con Mario Kart 8. Los juegos de Arc serán lanzados en formato físico. Otra noticia de ediciones físicas. En esta ocasión le toca a los juegos de la saga Arc que han salido en Switch. Se ha anunciado que, al menos en territorio americano, Ark Survival Evolved y PixArk serán lanzados físicamente, por 49,99 y 39,99 dólares respectivamente. Su lanzamiento será en otoño, y en cuanto a Europa se lo queda esperar a la noticia en la que se confirme su lanzamiento. Los DLCs de Etrian Odyssey X al detalle Atlus ha presentado todos los DLCs que tienen pensado para su próximo juego, Etrian Odyssey X. Todos están pensados en el mercado japonés, por lo que no diré ni el precio ni la fecha de lanzamiento. Estos son Etrian Odyssey 1 and 2 Adventurers, que incluirá ilustraciones de clase de los dos primeros juegos de la saga para nuestros personajes, Etrian Odyssey 3 Adventurers, igual pero con el tercer juego, Etrian Odyssey 4 Adventurers, del cuarto, Etrian Odyssey 5 Adventures del quinto, 10th Anniversary Adventures, ilustraciones especiales hechas para el décimo aniversario, Adventurer Upbringing Plan, que añade una nueva misión en la taberna llamada Plan de Crianza de Aventureros, y Adventurer Good Fortune Plan, que añade una nueva misión en la taberna llamada Plan de Buena Fortuna de Aventureros. Etrian Odyssey X aún no se ha confirmado para Occidente. Detalles de lanzamiento de Monster Boy and the Curse Kingdom El clásico juego Monster Boy llegará a Switch con un nuevo título Monster Boy and the Curse Kingdom Ahora se ha detallado el contenido de la edición especial de lanzamiento Esta incluirá, además de una copia del juego, un folleto de instrucciones a color de 24 páginas y dos hojas de pegatinas No se sabe la fecha exacta en la que se lanzará esta edición Pero se ha confirmado que no llegará a Europa, por lo que si estáis interesados en ella, tendréis que importarla. Rumores de un pack de Switch con motivos de Fortnite. Un usuario de Reddit ha publicado esta semana que podría lanzarse un pack de la Nintendo Switch con diseño basado en Fortnite. Este pack incluiría el juego preinstalado. El precio estaría alrededor del precio estándar de la consola. Esto motivaría a los fans del Battle Royale a hacerse con la consola, pero no hay nada oficial ni por parte de Nintendo ni por parte de Epic Games. El post original ha sido eliminado. ¿A vosotros os gustaría este movimiento? Ofertas de verano en la eShop. Esta semana se ha sabido que las rebajas veranigas llegarán a la eShop europea de Switch y 3DS. Estos descuentos ofrecen ofertas muy interesantes con hasta el 60% de descuento. Juegos como Layman Legends, Outlast, Wonder Boy de Dragon's Trap o Super Meat Boy en la Switch, o Super Mario Maker, la Majora's Mask, Mario Kart 7 o Animal Crossing New Leaf en 3DS están afectados por estos descuentos. Si quieres más información sobre estas rebajas, pásate por la eShop o visita la página oficial de Nintendo. Esta oferta entrar en vigor el 9 de agosto y duran hasta el 23 del mismo mes. Y estas han sido todas las noticias más destacadas, ha sido una semana floja, pero seguro que la semana que viene es muchísimo mejor y os invito a que las veáis. Me sería mucho un like, que os suscribiráis, le dierais a la campanita y lo compartiréis con vuestros amigos para ayudarme a crecer. ¡Nos vemos!